Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a revisar la figura Miklot y ex de Canon Dragomarino. Les cuento que esta figura salió al mercado el 18 de julio del 2015 con un precio de 9,900 yenes. Actualmente en el mercado y en las páginas de compras lo puedes encontrar a 22,200 yenes. Así es. Está costando el doble de lo que salió en su época Y ustedes se preguntarán por qué Es porque ya está saliendo las otras figuras de los generales marinos La última figura en salir de los generales marinos pues fue Krishna de Crisado. Si no has visto el video te voy a dejar una tarjetita en la parte superior derecha para que lo puedas ir a ver bueno, continuamos con el video, vamos a revisar esta figura, vamos a hacer comparación con la micro clásica, vamos a ver los blisters, vamos a armar la figura, y espero sus comentarios de ustedes si tienen esta figura, si no tienen esta figura. Y bueno, otra cosa que les quiero contar es que yo lo conseguí eh, en una página, bueno, en realidad lo compré por internet, en Facebook, un compañero coleccionista lo estaba vendiendo y bueno yo decidí comprárselo les cuento que pagué por esa figura eh, 400 soles igual eh, ustedes van a poder ver el precio en dólares, en euros, en pesos, en pesos mexicanos para que se tengan una idea de cuánto me costó a mí también les quiero contar que esta figura es HK y nada pues amigos, entonces ahora, ahora vamos a ver los blister, vamos a armar la figura, luego como les comenté hace un momento, vamos a hacer la comparación de la figura Mikloth, eh, su antecesora, la figura Miclot la anterior, y después veremos pues obviamente los, los objetos armados también. Chicos, aquí como siempre eh, veremos la cantidad de metal que tiene esa figura. Pues como siempre, todas las piezas que tiene en el primer blister son de metal, el único material de plástico eh, son los cubre puños que en esta oportunidad solamente son dos. Y pasemos a ver el segundo blister. Está, vamos a dar la vuelta a esto. Bueno, chicos, aquí tenemos eh, la falda. El protector de la espalda, cuando no estás utilizando la capa le colocas esto que es de metal, tenemos el abdomen que es de plástico, el peto que es de metal, todo el objeto de plástico al igual que el casco y pues por último tenemos el tercer blister que tiene tres manos intercambiables y una adicional, obviamente pues de plástico. Cuatro rostros intercambiables de plástico al igual que el cabello para colocarle con el casco Capa de plástico y broche de metal que van en la espalda Bueno pues amigos ahora vamos a armar esta gran figura de Canon Dragomarino Bueno chicos, como podemos apreciar Aquí tenemos eh, a ambos canon Tanto la figura Miclot Que salió, es la primera versión De la Miclot que salió de Dragon Marino Y por aquí tenemos La Miclot EX Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación Y lo primero que Vamos a notar es eh, La diferencia que hay en tamaño La EX es Un par de centímetros más grande eh, También eh, tenemos la diferencia del color, pues, ¿no? Aquí notamos que el naranja metálico es se nota más que el dorado que tienen acá. Acá tengo un dorado y acá hay otro otro tono de dorado, pero más claro. Sin embargo, las armaduras siguen siendo igual. También notamos que eh, las capas, pues, ¿no? La capa esta de aquí es de tela. Y esta es de plástico y tiene otra forma. Este de acá es más recta, la que tiene la miklot. ¿Por qué le coloqué eh, la prim el primer rostro eh, con los ojos de sombra? Porque así fue que como se presentó ante ella y Sean cuando Canon, pues, obviamente se presenta ante ellos, no contra. Y también está Tetis en el anime, pues, no. No sé si han visto el anime. Recuerdan que Canon sale así. Y bueno, eh, vamos a ver por la parte de atrás cómo está. Ahí se girando esto. Y también pues notamos pues el color de cabellos, tanto como el de la IX, de la fibra micro IX y de la micro. El de acá es más claro y el que está al lado derecho es más intenso, el color azul de Cano. Eh, eh, para la época en la, que, en la que salió la Mi Claude, amigos, déjenme comentarles que fue un éxito porque esa figura de su antecesor, que fue la Vintage, pues obviamente hay un cambio tremendo con las armaduras y figuras de Senseiya, en, en ese sentido no me quejo, no tengo ninguna queja, es más, lo que sí me quejaría y lo que me hubiese gustado es que en esta figura de acá adicionen a este Canon de aquí, que viene eh, en la figura clásica que viene junto con esta figura o sea, para el precio que cuesta esta yo creo que eh, Bandai debió agregar esta figura adicional tanto como lo tuvo en la figura Niklot. porque así nosotros conocemos primero a Canon antes de que obtenga su armadura antes de engañar al dios Poseidón no sé si lo recuerdan. A mí me parece un plus que hayan agregado a este canon con su ropita también, pues, ¿no? Casi como nos lo vimos en Caos Unión. Pues me parece la idea genial, de verdad. Eso sí aplaudo de, de esta figura que viene con esta, de verdad. Y como les vuelvo a repetir, me hubiese gustado que esto también venga aquí también. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, amigos? Como siempre, nos tratan de sacar dinero y pues, pagamos nada más bueno amigos, ya hemos hecho la comparación de ambas figuras y ahora vamos a ver las poses Y bueno chicos espero que les haya gustado este video por favor regálame un pulgar arriba quiero que me también me cuentes en los comentarios si tú tienes esta figura de canon dragón marino y si no la tienes pues igual déjame en los comentarios también quiero saber si te gusta el color de la micro clásica o el color eh, de la micro y ex de acá de canon ya que recuerdan que son diferentes tonos de color Uno tiene un dorado más claro y el otro tiene un anaranjado metálico Que en eh, mi gusto pues si sí, eh, me gusta más las Miclot EX Ojo, recalco esto La Miclot clásica es muy buena Recuerden que es el sucesor de las figuras vintage Así que nada pues amigos, eso ha sido todo, ahora sí, suscríbete por favor, compártelo en todas tus redes sociales para que esta familia siga creciendo y nos vemos en un próximo video.